Y me gustaría invitar a la audiencia a una sesión gratuita que voy a estar dando el siguiente sábado. ¿Estamos de pie? Sí, ¿Qué día, Ricardo? el siguiente sábado, 30 de, de julio, a las 10 de la mañana, ahora Ciudad de México en línea. Y es Libera de tus culpas y rencores y vive con mayor paz. Okay, y la puedes a encontrar en, en línea. Te registras en ricardodelerran.com. Recibes el correo para accederte, es Ricardo de la Herran, con h. com y puedes encontrar toda la información en, en mis redes también, Ricardo Lerran, en Facebook, en Instagram eh, y en YouTube. Ay, gracias. Creo que, a ver amigos, yo sé que hay hubo muchos, eh, Angie se quedó con muchas preguntas, pero bueno, no se pierdan este, este curso que va a dar Ricardo, esta conferencia, donde de verdad le vas a sacar un jugo increíble, es este 30 de julio a las 10 am en línea, te lo está regalando, de verdad creo que puede ser algo que cambie tu vida.